Fue algo que nos, nos impresionó a todos, la, la rapidez. Fue que incautan el Porsche amarillo que por poco choca a varios agentes de DGC. Recordemos este video. La Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC localizó luego, luego y, y luego retuvo el vehículo amarillo marca Porsche tras un video que se hizo viral, donde su conductor se escapó de ser fiscalizado por un agente de esa institución. El, el incidente ocurrió en la avenida Abraham Lincoln, esquina Rafael Augusto Sánchez, del sector Piantini del Distrito Nacional, que fue poste posteado en un video en las redes sociales y se hizo viral porque el conductor emprendió la huida buscando evitar ser fiscalizado por el agente de DGSEC. El conductor del Porsche Amarillo, ahora retenido, aceleró el vehículo y casi arrolla al fiscalizador. Ahí vemos el video. Este, esto ocurrió el día domingo, me parece. Así ahí. miren cómo aceleró. Estaba ahí en una esquina, en un semáforo en rojo. Ahí lo vemos. Y como no quería ser fiscalizado, pues ah, aceleró y se fue. Entonces, informaciones recogidas por la Dirección General de Impuestos Internos. Dan cuenta de que el vehículo está registrado a nombre del ciudadano Johan Luis Nieto Ramírez, aunque en un comunicado aclararon que esa información no necesariamente corresponda con la identidad del conductor del referido vehículo. O sea, que aunque ese vehículo está a nombre de él, puede que no sea de él. Y eso, eso aquí se ha denunciado. ¿eh? Que, o sea, que los dueños de vehículos se lo ceden a un tercero o que hay como una especie de mafia que utilizan las identidades de otras personas para retirar vehículos. Yo creo que eh, el comunicador Samir Saba eh, denunció eso en una entrevista que le hicieron. Ajá. Ajá, amén. que no se escucha -se en el Yo espero que no. <risa> bueno. <risa> Bueno, pero entonces, esto es una muestra vean, para que vean, señores. Está bien que hay algunos agentes de la MED que se exceden, que cometen atropellos contra la población, que se, se le va la mano. Nosotros lo vimos en el fin de semana. O sea, estamos hablando del viernes ya final, hasta el final del domingo de un hombre que golpeó a un a una persona y que lo va a demandar, es afectado, lo va a demandar eh, a, ese, a ese agente de la MED que lo golpeó, me parece que fue en Sosúa Está bien, existe eso en varios agentes de la DGC que cometen abusos y atropellos contra la gente, pero una cosa es eso y otra cosa es que tú como persona quieras saltarte la ley porque, qué sé yo, que la menos te guste. Ah, la MED te hablo mal, ya, yo no, yo me voy a escapar. Pasó con el toque de queda, Mucha gente que es capaz de toque de queda sabiendo que no debía estar en la calle. Pasa también con muchísimas cosas en este país: que la gente, así ah, que queremos que se cumplan las leyes, que la gente cumpla las leyes, pero si me toca a mí, entonces, ah, no, yo quiero un chance. Sí. Y si no me da el chance, entonces yo desobedezco la ley. Sí. Eh, y también recalcar que, que eh, algo que me dio mucha risa fue que el conductor. Él esperó que el semáforo eh, pa, eh, pasara de rojo a verde para pa, acelerar. ¿Tú no te diste sí, cuenta? Sí, sí. <ríe> Él esperó que el semáforo cambiara de rojo a verde y entonces aceleró y emprendió la huida. Pero rápidamente eh, lo localizaron y, y retuvieron el vehículo. O sea, no se le, no se le encondió, ¿no? O sea, sí. o sea ellos le, le cayeron arriba hasta que lo encontraron. O sea, cuando la policía quiere trabajar aquí, trabaja sí. y, y le llega a quien sea, donde sea. Así que... No es correcto. Y es una pena que, que, que a veces las instituciones tengan que trabajar por eso, por la presión social. La presión y no social. debería ser así. Las instituciones tienen que trabajar para brindarle servicio a la población, para brindarle respuestas cuando ocurran hechos como este. Entonces... De verdad. no pero qué bueno sí que, que fue encontrado y este tipo de este tipo de abuso tienen que parar porque hay personas que por quizás cierto nivel y ese tipo de cosas quieren pasarle por encima a las autoridades ¿eh? uh -huh. recordemos sí que la, la, la, la, losme a veces son un poquito abusivos y ese tipo de cosas y un poquito muy eh, llenan de presión a algunos un y que van en vehículo y ese tipo de cosas pero usted tiene que cumplir la ley. Si usted lo paran, fue por algo. Y más allá en la capital, donde tú no puedes doblar por equivocación por un lado. Si hay Y siempre hay tres y cuatro mes que siempre están pendientes por donde tú vas. Y te paras y te ponen tu multa sí o sí. tienen que andar activos con todos los papeles porque te llevan. Entonces Correcto. Hay que tener... No igual que aquí, que aquí nada Aquí somos dichosos que aquí hay uno y dos nada más que aparecen. Y, es por, y es por algunas esquinas. Allá están en todos lados. Y actuar. a tu ahora, a veces fue de noche. Sí. <ríe> ¿Eh? sí. Y están en todos lados. A las 12 y pico de la noche. Oye. Eso. Y entonces, y, entonces y, y qué creía que porque él se porque, que porque el semáforo cambió a verde ya, él estaba perdonado ya. No, ¿qué pasa? No, él, él pensó que quizás no, no lo iban no le iban a atrapar y mm. aceleró ese carro a toa. No, y que se lo podía haber llevado a los agentes. Ahí sí iba a ser peor. Y entonces no iban a, a, a eh, ¿Qué iban a decir la gente ahí? Ah, que eso es culpa de la No, iba a, no. Ser, iba a ser más... Y si se lo llevaba y le fracturaba alguna pierna a un mail, le iba a ir peor. Claro. Porque iba, iba a tener cárcel y el carro está retenido y el chofer también está preso o algo así. El chofer solamente ha sido identificado según la información que divulgó CDN y otros medios, pero no se sabe si está detenido. detenido. De hecho, una de las cosas que se le criticó a la MED, porque, a la, la IGC, porque aquí no perdemos tiempo con las críticas, ¿eh? uh -huh. es que... La institución no reveló la persona dueña del vehículo. Pero ¿por qué? O sea, eso en, en, la, en la información de la DGC, que fue publicada en su red social, de Instagram, ellos lo publicaron, ¿verdad? El video. Pero no publican la todo. persona ni pidiendo disculpas, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Y me sorprende todo y me sorprende que ellos de forma oficial, porque nosotros Ajá. lo que tenemos es una información. Eh, extraoficial por parte de los diferentes medios, me sorprende que ellos no, han, no hayan dicho nada sobre, sobre, o sea, de quién es la persona. Solamente como en Instagram, ahí lo vemos, ellos dicen, ah, bueno, tras una labor extensa de inteligencia, oye, esto es de inteligencia, <risa> de inteligencia para encontrar un Porsche. Por Fue Dios. localizado y retenido este, eh, eh, este vehículo del, del incidente de Lincoln y que ofrecerán más informaciones en adelante. Eso fue ayer. Eso fue ayer, después del programa. Ellos pusieron esa información. Después del programa que nosotros vimos ayer, ellos la publicaron. Después de ahí, ellos no han vuelto a publicar más nada. Solamente, bueno, aquí la visita del director de la DGC, que vio el auto... Y para dar seguimiento a la denuncia. Sí, pero tienen que presentar, tienen que presentar cuál fue la, la persona agresor, porque es un agresor esa persona, ¿verdad? Cae en eso. Entonces tienen que presentar quién fue bueno, para que la gente sepa. Bueno, aquí estoy viendo otra información que llegó. Vamos a ver. Sí, ellos confirman que es Joan Nieto Ramírez. Joan Luis Nieto Ramírez, confirmado. Eh, la persona que nosotros enseñamos ahí, vamos a ver si los muchachos nos ubican la foto. Eh. <ríe> Joan Luis Nieto Ramírez es la persona ya identificada por la DGC. Ahí está. Eh, placa número A741608. Por intentar atropellar a los agentes. Dice la DGC. O sea que ya es confirmado, así, está confirmado por la institución. <coughs> pero la crítica vino porque ellos no lo dijeron al principio. No, dijeron cuando tenían la información. O sea. Claro. No. Tienen que manejarse mejor en ese punto los lo, lo amés. Y, y, y seguir trabajando, porque hay, hay veces que mucha gente es imprudente en la calle, mucha gente eh, eh, anda acelerado, se cruzan los, los semáforos, ese tipo de cosas, entonces hay que tener cuidado con eso. Vámonos.